Para manifestar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra el senador Martínez. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Seré breve. Respecto de las enmiendas que ha presentado el Grupo Ciudadanos, aceptaremos la segunda enmienda, si, aunque no podemos aceptar la primera porque plantea solo estudiar una reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas cuando ha sido algo que ya se ha planteado en, la, en el informe de la Comisión de Expertos. En cuanto a las enmiendas de compromiso, estoy totalmente de acuerdo con la exposición que se ha hecho anteriormente. El país valenciano sufre la peor situación de infrafinanciación que se da en toda España. Somos sin duda la, la comunidad autónoma peor financiada. El único caso en el que una autonomía que está por debajo de la media de la renta media en cuanto a respecto a lo que aporta y esta infrafinanciación ha superado, ha supuesto que más de mil millones de euros eh, se conviertan en deuda y exige una reestructura y el Estado central se debería hacer cargo de esta cuestión. Al igual de la cuestión de las inversiones en los eh, presupuestos generales del Estado de este año, las inversiones han mejorado sustancialmente en el caso de Val la provincia de Valencia y de Castellón, pero siguen muy por debajo de la media estatal en el caso de la provincia de Alicante. Por lo tanto, aceptaremos las enmiendas de la 1 a la 4 presentadas por compromiso Respecto a las enmiendas presentadas por Colección Canaria, aceptaremos la primera eh, al apartado 2, con la que estamos completamente de acuerdo. No podemos aceptar, sin embargo, la siguiente enmienda que hace referencia a la deuda, porque lo que hace es rebajar el contenido del texto inicial, aunque estamos totalmente de acuerdo en que hace falta reformar la regla de gasto para hacerla compatible con el uso del superávit de las comunidades autónomas, que también estamos muy de acuerdo en que se tiene que cumplir y respetar el régimen especial de Canarias. En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, aunque hubiéramos querido llegar a un acuerdo con algunas de ellas, que no ha sido posible, eh, no, ha podido, no hemos podido hacer una transaccional y por lo tanto no podremos aceptarlas. Y por último, respecto a la enmienda presentada por el Grupo Popular, eh, se trata de una enmienda que trata de rebajar el contenido de nuestra propuesta, que trata de moverse en un nivel mucho más abstracto y menos concreto y que al fin y al cabo lo que trata es de soslayar, de evitar las propuestas que son incómodas para el Partido Popular, que son aquellas que van dirigidas a garantizar la igualdad de los ciudadanos y de las ciudadanas en el acceso a los servicios públicos fundamentales eh, con una, y atender una deuda eh, de las comunidades autónomas. Muchas gracias.